el emprendimiento es hacer realidad lo que tú deseas para tu vida es tu proyecto de vida no eh, cristalizar tus ideales en bien propio eh, buscando tu desarrollo personal y también ayudar a tus semejantes no a tu comunidad después de haber escuchado las palabras de, de... De nuestro tutor aquí en, en, en Parqueso, pues la idea de negocio va más allá de lo que inicialmente habíamos pensado como estudiantes, ¿sí? es eh, algo con una eh, expectativa muy alta, alta para poder eh, crear mi propia empresa y generar empleo. Y me parece que Parqueso es una empresa innovadora y que ya tiene su trayectoria en emprendimiento, yo la conozco mucho tiempo atrás y además veo que es la empresa que más está pendiente de proyectos y que puede ayudar a orientar a nuestros jóvenes para que sean excelentes emprendedores y que lleven a cabo sus ideas de negocio. Lo más gratificante eh, de esta visita empresarial como estudiantes de la Bien. Universidad Pum es la conferencia de emprendimiento, que adquirir conocimientos a través de, de aquí de los funcionarios de Parque Sod. Si somos unas personas emprendedoras, vamos a poder salir adelante con nuestros proyectos que tenemos planteados y llevar hacia nuestros municipios que tanto lo necesitan ideas innovadoras.